Hola amigos del canal, hoy vamos a probar este juego supuestamente de terror que se llama Más allá de esos muros, no sé de qué va, Lo voy a jugar a pelo, así que ¡a por él! Bien, aparecemos en una habitación escuchando música aquí tenemos un ordenador con portátil hola hijo tu padre está muy furioso por por que hayas dejado que hayas desaparecido tan pronto ¿qué ha pasado? Está sufriendo alucinaciones? no sé qué de tu teléfono es que no lo entiendo pero bueno, vamos a ver no voy a ir detrás tuya Por lo visto no hemos ido de casa Y... Ah, mira, así estaba el apartamento Y lo tenemos, pues Un poco desordenado, ¿no? Vale, pues, a ver ser que nos gusta la música Vamos a quitar la radio Vale La cama, ¿se puede hacer algo? ¿Lo podemos hacer? No, lee la nota otra vez, fuera Vámonos yo no quiero ver más la foto aquí hay caja de cartón aquí tenemos la cocina con la nevera se ven las luces reflejadas no sé qué hay que hacer pues vamos a investigar ¿podemos salir? sí el ascensor Entrar, hay puertas. Vamos a subir otra escalera ¿eh? y otra planta cerrada. ¿Eh? Ah, no, que suena la puerta. Estamos llegando a la parte de arriba. Planta 4. Joder, que imagen. ya ¡Ja! No podemos salir. Ahí se ve la estrella por por abajo la 3 nosotros creo que estábamos en la 2 por lo que he subido sí. aquí vamos a bajar en el 1 a ver si podemos pasar no entonces aquí hay algo radio pero si la radio ¡Eh! Aquí hemos entrado ¿Por qué no se ve nada? Ha sido un día exhaustivo Tiempo de ir a casa Pero... Si hemos salido de casa Planta menos uno No hay nada Antes de subir a casa... Pues venga, vámonos a casa Planta número 2 O sea que estamos En la planta 0 Seguimos para arriba Y la radio ya. ya no está por ahí ¿Y por qué se ha cerrado la puerta? Ahí. Y míranos Y esta es la puerta de nuestra casa ¿no? ¿Qué, qué, demonio? ¿Qué demonio? Dice no se ve nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve nada? Estaba detrás de la puerta, capullo. ¡Qué eres tonto del todo! ¿Qué? Para encender la luz. Vale. Otra está ordenado y las cajas. Uyucha lo dice, y las cajas. ¿Dónde están? Estoy cansado, tengo que irme a dormir. Y el ordenador encendido y sin cargador. jajaja, ja, Y con el XP. Vamos a dormir. Qué juego más raro, es como. Eh, no lo sé. ¿Y ahora? pero ¿eh? Esa y la radio eh, estaba en la escalera y, y por aquí que hay la ventana pero que es hay algo detrás de la puerta de qué puerta y la luz ¿Eh? Espérate que había una ventanita por aquí o no. Que no veo nada. Estoy en la cocina. Esta caja. Esa luz ahí malamente. ¿Qué ha pasado? esto pero aquí había una caja antes también vamos a salir a ver nada, seguimos igual vamos a la escalera para arriba otra vez? Uy Siento una cosa que me sigue Por favor, pero... Dios mío ¿Qué nos espera? Vamos para abajo A ver, en el 1 Nada ¿Qué has? A ver, la planta baja Hemos pasado a la planta baja Dios ¿Qué hacemos en la habitación otra vez? de esto? ¿Qué es? La radio que hace ahora allí Y las cajas Págate. el ordenador se ha cambiado de sitio, pero qué demonio es esto, la cocina, joder, qué locura de juego, otra vez en la habitación. Ahora no apago la radio oh, ¿Y dónde está lo que había aquí? Ha cambiado la nevera de sitio oh, Es que esta es otra planta Pero está igual Pero bueno Encima lo vemos distorsionado Como si estuviésemos con sustancias Que alegran la vida Apago la radio Aquí no podemos... Donde vaya, estaré siempre ahí contigo. ¡Eje! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Quién eres? Yo. ¿Qué es eso? ¡Dios santo! Se me ha puesto el pelo de punta. ¡Dios! Pero esto es una locura. ¿Y ahora qué? qué demonios? ¿Paz? ¡Ostras! Esta vez... ¡Ostras! ¡Ya! ¡Dios! ¡Oh! Lo que está saliendo del techo ¡Hostia! Me queda de piedra Eh... Gracias por jugar, pero ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué somos? ¿Qué, qué, ¿Qué teníamos que hacer? No hemos ido de casa, no hemos ido a un apartamento y y hemos dormido y hemos salido y, y estábamos... No lo he Si alguien lo entiende, que me lo diga. Lo único que sé es que había un personaje, un monstruo o un fantasma que, que, que siempre estará con nosotros. El juego está muy bien. Eh, yo le pondría un 8 un 9 Pero es que no lo entendió Así que se va a quedar en un 6 eh, Susto no da Así que yo creo que con esto está bien La nota Un 6 sobre 10 Así que, pues sobre todo por no haberlo entendido eh, Con esto pues Le digo que hay más juegos en el canal Por favor rebusquen que hay juegos más antiguos Muy buenos Que, que ya Youtube los lo deja ahí en el olvido Y que tengo otro canal De juegos retro que espero que les gusten, que, que, está, que es otro canal. Así que con esto me despido. Chao y hasta la próxima.